A lo foque, Santiago Matías, el que pega y despega, el hombre que nada más tiene la palabra. ¿Por qué tiene que poner esa foto de ese hombre ahí? Ahora a los foque, lo foque hará un sin censura Bad Bunny. Muchos quieren saber si le preguntará sobre la división de DJ Luyan. Se dividió Bad Bunny de DJ Luyan, que era el manejador, me parece. ¿Eh? El presentador y promotor de la música urbana, Santiago Matías, sorprendió en la madrugada de este jueves, 5 de marzo, al publicar una foto con el exponente urbano, Boricua boni lo que hace entremecer que habría una entrevista muy pronto. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios de Instagram comenzaron a cuestionar a Matías. quien se encuentra en México? Sobre si le preguntaría acerca de la separación del Conejo Malo con DJ Luyan. Se recuerda que Bad Bunny empezó su carrera en la música de la mano de Hard This Music. Está eh, bien el inglés. Está bien, inglés más o perfecto. Menos. Ay, sí. Una disquera independiente <risa> que está bajo el mando de Mambo Kings y DJ Luyan. Sin embargo, y según el mismo puertorriqueño, explicó la relación entre las empresas y él culminó debido a que no le dejaban sacar un álbum hay que recordar que recientemente el artista lanzó un álbum en febrero pasado. Señores, Bad Bunny, yo pienso que, que ya él tiene un recorrido muy fuerte para estar debajo de una disquera. Pienso yo. Mira, sacó ese álbum y todas las canciones están sonando. Todas las canciones están sonando de Bad Bunny. Pero siempre a lo fondo que Santiago Matías quiere como lucirse, como que... Ay. Pero tú sabes Néstor, que esa, esa, esa pregunta eso, eso es lo primero, ese bombazo lo, Tú lo, sabes que ese bombazo va ¿Por qué tú crees que le, le va a hacer sin censura? Lo primero Digo que yo. le a preguntar Sí, porque <risas> todos los usuarios Los que siguen a, a los foques Quieren saber por qué la separación Pero él adelantó un poco Bad Bunny Que no lo dejaban sacar un álbum Y era un artista internacional mundialmente Porque los chinos están cantando la canción de Bad Bunny Porque el tipo se evite adelantado al tiempo. ¿Me entiendes? Bad Bunny es un artista que le está yendo adelante el tiempo, con música, con letra, con vestimenta. Siempre anda a su manera y eso a la gente le ha gustado. Ahora, en el álbum que lanzó, todas las canciones también para mí. Un álbum sin desperdicio. Bad Bunny. está sonando en todas las emisoras también censuradas, pero suenan. Es decir, que eso es lo que anda buscando Santiago Matías. Como él está caliente ahora mismo, que metió los dos pies en un zapato con, con la marcha y la cosa y la protesta. Se fue de boca. ¿sí? Se fue ahora a coger ese rating con Bad Bunny. ¿Eh? Señores, pero. Que... No, eh, déjame contestarle al peledeísta que tenemos aquí. <risa> que en la protesta. No, no, no fue usted, porque usted es un peledeísta oculto. Estamos hablando de este que está degradado. Uh, no, el pimentel está oculto, oculto a usted, mira, las protestas no han culminado, se está buscando otro formato oh, ahora, usted entiende porque la gente se cansa, no podemos saturar el público con todos los días la plaza de la bandera porque ya los conchitos estaban haciendo ricos ¿no? no, ese Ay, no, no no pudo hacer nada contra la protesta de coronavirus, le metí en coronavirus y que, que hay que ir tapado, nada de eso, la gente aquí el extraviejo con limón está curando todo Viva mi amo también. Sí, ¿tú ¿tú ¿tú usas <risa> <risa> sí, Le contesto. No, no, está bien. Señores, vamos a dar una pausa y luego retornamos con un artista de aquí. Pero ahora está internacional. Voy como por 10 o 11 fotos con él. Voy a tirar 20 porque el tipo se va a pegar. O oh, está pegado. Pero regresamos con una entrevista a nuestro hermano y amigo Joan Jo. Cuando regresemos ahora de la. 倒有傷